Bienvenidos a este quinto video. En este nuevo capítulo abordaremos la edición de puntos en OpenStreetMap. Eh, en, en nuestro menú, en nuestra prueba, en nuestra interfaz de prueba, nosotros vamos a poder observar que en la parte superior hay tres, tres botones, eh, los cuales... Están representados punto, línea y área. Estas serán las entidades geográficas con las que estaremos trabajando sobre OpenStreetMaps para poder representar el mapa libre del mundo. Entonces, vamos a, vamos a comenzar. Y nos dice una etiqueta. Los puntos se pueden usar para representar elementos como tiendas, restaurantes y monumentos. Marca una ubicación específica y describe lo que hay ahí. Entonces nosotros vamos a presionar el botón que dice punto, vamos a darle clic y nos ubicaremos en algún lugar eh, del mapa para poder ubicar un punto. Basta con darle clic sobre el área que nosotros deseamos representar y poder darle eh, un atributo. Vamos a darle clic. Entonces, hay muchos elementos eh, de diferentes. Eh, que, que pueden ser representados eh, por un punto. El punto que acaba de agregar es una cafetería. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que busquemos la etiqueta cafetería. Cafetería. Aquí... En nuestros resultados nos aparece la cafetería. Vamos a darle clic. Y nos podemos percatar que nos abre la edición del elemento. Entonces en la edición del elemento nosotros podemos integrar información eh, relevante o información que puede llegar a complementar nuestro objeto. Dice, el punto ahora está marcado como una cafetería. Utilizando el editor de elementos podemos agregar más información sobre la cafetería. En OpenStreetMap todos los campos son opcionales y está bien dejar un campo en blanco si tiene dudas. Supongamos que tiene el conocimiento local de este café y sabe su nombre. Esto es muy importante, pues muchas veces nosotros... Podemos quizá saber la referencia o el lugar o qué es lo que existe en el sitio, pero no necesariamente sus atributos, como su nombre, el horario, eh, algún el tipo de comida que hay o, o esta situación. No la conocemos, entonces simplemente la podemos dejar. En este caso, como si el ejemplo nos pide que, que sabemos la, el nombre de la cafetería, vamos a ponérselo. Entonces, es café, dos lunas en el editor de elementos no es necesario guardar, no existe un botón de guardar, nosotros podemos eh, fácilmente salir con escape o con la X que se encuentra en la parte superior entonces vamos a pulsar la X y esto se guarda automáticamente entonces, si nosotros nos percatamos a la hora de seleccionar nuestro objeto, vemos que ya se encuentra eh, la etiqueta. A menudo los puntos ya existen, pero tienen errores o están incompletos, podemos editar los puntos existentes. Para editar un punto, nosotros simplemente lo que hacemos es seleccionar el, el café y... Eh, si ya se encuentra información en el mapa y la queremos complementar esta es la manera eh, sencilla de poder hacerlo ¿no? Y, y poder agregar detalles en este caso nos está pidiendo que nosotros agreguemos detalles a la cafetería en un supuesto ¿no? entonces aquí vamos a agregar detalles como el tipo de, de comida el tipo de comida vamos a agregar que venden pizza y que, y que venden hamburguesas. Entonces le vamos a dar Escape. Y nos lo va a guardar automáticamente. También puede hacer clic derecho en cualquier elemento. Para ver el menú de edición. Que le muestra una lista de las operaciones de edición que se pueden realizar. Vamos a darle clic derecho. Sobre... sobre el punto y nos van a aparecer diferentes barras. Tenemos la de, desla, de deslizamiento, esto es para poder mover de un lado a otro el, el punto, esto es para copiar, se puede copiar el, el elemento y esto es para eliminarlo. Entonces en OpenStreetMap eh, mucha información o información que va quedando rezagada y nosotros la encontramos, la podemos eliminar fácilmente con esta herramienta vamos a presionar el botón de eliminar y vemos que se ha eliminado nuestro punto, nuestra cafetería. Si nosotros eh, cometemos algún error o queremos regresar, tenemos una herramienta, una herramienta de deshacer que nos permite regresar al punto anterior donde estábamos editando o varios puntos anteriores. Entonces vamos a regresar. Y ahí vemos cómo nos ha regresado la entidad que había borrado. En este punto es importante mmm, mencionar eh, la parte de, de los etiquetados. Nosotros debemos de primero conceptualizar qué es lo que vamos a dibujar. En este caso estamos conceptualizando los puntos que se pudiese representar eh, con un punto, pues con un punto se puede representar un poste de luz, con un punto se puede eh, representar un árbol, con un punto se puede eh, representar una tienda, con un punto se puede representar una parada de autobús. Entonces vamos a, a hacer un, un ejemplo aquí para que nos quede más claro, siempre que nosotros queramos conceptualizar, debemos de pensar que es que que queremos conceptualizar en el territorio mediante el modelo de puntos, líneas y áreas? Entonces, si yo quisiera este árbol conceptualizarlo, de estas tres opciones, la que tomaría sería el punto. Entonces, tomaríamos el punto, dibujaríamos en primera instancia sobre el, el mapa ubicado, nos daríamos el clic... Y aquí lo que tendríamos es ya un punto, pero aún no tenemos su descripción. Su descripción o su etiquetado sería un árbol. Entonces, aquí nosotros seleccionaríamos el tipo de elemento y le pondríamos árbol. Y aquí eh, lo, no lo muestra. Estas son todas las etiquetas que existen dentro de, de OpenStreetMaps y nosotros pudiésemos verlo aquí nos aparecen diferentes opciones si es un tronco de árbol si es este un parque una plaza verde o algún algo que se le parezca un arbusto nos da diferentes opciones en este caso es un árbol nosotros podemos dar aquí en el signo de información y nos brinda información adicional a, a lo que vendría siendo el árbol no entonces un solo árbol, a menudo solitario o significativo. En este caso es un árbol que cumple esa característica. Entonces lo vamos a elegir. Y nosotros podemos ver que nuestro punto ahora ya está con una figura de, de un árbol. Lo que quiere decir que ya está etiquetado, que ya está nombrado. Entonces, si nosotros supiéramos el tipo de, de hoja, el ciclo de la hoja y algún otro detalle eh, del árbol nosotros lo pudiésemos agregar aquí en los elementos como ahorita solamente es un árbol nosotros vamos a, a salir vamos a darle X o escape como nos dice nuestro manual y vamos a, a poder observar entonces aquí ya tenemos nuestro elemento árbol de hecho si lo elegimos ya, ya nos aparece y así es como nosotros vamos a poder agregar eh, elementos al mapa que conozcamos o que queramos dibujar. Otro algo más que se pudiese agregar es una tienda. Suponiendo que nosotros eh, conocemos eh, un, una tienda y vamos a poner aquí un ejemplo que esta es una tienda también se puede agregar con con un punto si nosotros no tenemos muy claro cómo representar alguna entidad nosotros podemos ir a la wiki me tienda por ejemplo podemos poner en el buscador y nos salen algunas referencias de cómo nosotros pudiésemos etiquetar esa tienda de autoservicio. Entonces, aquí nosotros eh, podemos ver que está la etiqueta SHOP que nos permite eh, ver. Entonces, aquí pudiese ser esta etiqueta la que nosotros eh, busquemos entonces también si existe alguna duda podemos irnos a los objetos del mapa y de igual modo en los objetos del mapa ver los equipamientos o eh, el tipo de de información que nosotros eh, queramos visualizar o que queramos describir entonces, eh, ya habíamos visto en nuestra clase anterior que este es el catálogo de información que nosotros podemos ver o podemos consultar. Aquí tenemos, eh, por ejemplo, un bar. Un bar puede ser representado por un punto o por un polígono y es un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas para su consumo en el local. Vamos a cambiar el ejemplo para poner un, un bar. Entonces, Suponiendo que esto es un bar, vendríamos, elegiríamos el punto, pudiésemos poner en el centro y buscar su etiqueta. ¿Qué es ese punto? Es un bar. Ponemos un bar y aquí nos aparecen diferentes tipos de, de bares. Entonces, aquí vemos una descripción en el que nos dice un establecimiento vende bebidas alcohólicas para su consumo local entonces este es el que se acerca a lo que nosotros estamos describiendo vamos a dar clic y ya nos aparece que este punto pertenece a la etiqueta de bares a este bar si nosotros superamos el nombre lo podemos agregar no sé My Malicito. y nosotros al darle escape ya se coloca nuestra entidad con el atributo entonces esta es la manera correcta de poder crear puntos dentro de OpenStreetMap y siempre revisando las etiquetas, siempre revisando el objeto que nosotros queremos describir a partir de los modelos punto línea y área en el siguiente capítulo estaremos viendo las áreas happy mapping